OVNI en Torreón Coahuila El hombre ha dejado de vigilar el cielo porque ahora estamos más atentos a nuestros dispositivos móviles Pero eso no significa que el fenómeno OVNI esté a la baja Al contrario, parecería que aquellos extraños objetos los vigilan más que nunca El siguiente video me fue enviado desde Torreón Coahuila, México por Carlos Martín Rodríguez quien me hace mención que tuvo la oportunidad de grabar un objeto metálico sobrevolando la ciudad. Veamos el archivo. Carlos me aseguró que al momento de grabar este video, el objeto a pesar de estar a muy baja altura no emitía ningún sonido y pudo grabarlo antes de que se perdiera de la vista de la cámara. Si hacemos un acercamiento podemos notar que se trataba de una esfera aparentemente metálica que avanza en forma lineal y con una velocidad constante. Aquí la vemos mejor en cámara lenta. Lamentablemente, la baja calidad del video no nos permite tener mayor información del objeto. Para muchos, esto podría ser un globo. Sin embargo, para Carlos, fue un verdadero avistamiento OVNI. ¿Ustedes qué opinan? ¿Han tenido un avistamiento OVNI mientras iban por la calle? Si es así, cuéntenme su experiencia en los comentarios. Y si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, Envíenmela a mi correo oxlacoficial arroba gmail.com o a mi número de WhatsApp 7226 47 2 86